lo importante, no importa cuántos días, porque no sabemos si vamos a estar, que van a quedar 15 días. ¿Vamos a estar a los 15 días? Sí, vamos a pasar los 15 días, pero no lo sabemos. Entonces tenemos que vivir, hermanos queridos, como si este día, el hoy, fuera realmente nuestro último, último día. En el amor, en la paciencia, en el respeto, en la aceptación... En el servicio, tipo, sí, pues, ¿eh? en eso estamos hermanos queridos en esta en este tiempo que el Señor nos tiene y veamos ¿eh? qué es lo que nos dice nuestros romanos hoy día. No debas a nadie nada, sino el amar los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Palabra de Dios. Porque el que ama al próximo ha cumplido la ley, si la ley es del amor, hermano querido. No la ley del tener, no la ley del poder. No, hermanito querido, no la ley del que sabe, el que tiene. Es la ley del amor, la ley de la entrega, la ley del respeto, la ley de la paciencia, la ley de la alegría esa, esa hermanos queridos es la ley y por eso dice amados los unos a los otros no le debamos nada a nadie lo único que siempre tenemos que es estar pendiente cuánto debo amar y cuánto amo medida la del amor del Señor sin medida siempre lo que más puedas tú que hay otro que va a dar más Nunca nos camparemos. Una vez le dije yo a una amiga, porque según yo, yo le entregaba tanto cariño, tanta atención y ella nada. Y un día me dijo: ¿Sabes? Tú siempre esperas un poquito. Lo que yo comparto contigo en la amistad, en todo, es lo máximo. lo Y me esmero porque sé cómo eres tú de atenta. Así que yo esperaba tanto. Entonces ahí aprendí, hermanito querido, nada, nada, nada nada hermanito querido de comparaciones recibe con amor lo que te dan y nunca esperes más allá siempre espera poquito y lo poquito que te den va a ser un mucho ¿sí? bueno, ahí el viento nos tiene volando y veamos que ayuno, pues ya estamos terminando los ayunos <risa> y ustedes me han pedido algunos que voy a poner al final que no estaban en la lista y, y van a ver muy mucho más que tampoco estar en la lista y lo importante es que cuando lo vamos descubriendo, lo vamos haciendo. Y hoy día ayudemos de presiones. Nos sentimos presionados por el quehacer, por el el tener, el dinero. Estamos presionados por el mundo, que hay que hacer las cosas ahora. Ya, ya, ya Estamos siempre tensos, hermanitos queridos, tensos. Porque las presiones me abajan. No, digámosle a Jesús que nos colme de su amor. Y si yo estoy lleno de su amor, nada me va a presionar, nada. Porque el amor está ahí para levantarnos, para ayudarnos, para consolarnos. A eso vino, ¿ya? Así que hoy día de que vamos a ayunar, a ayunar de las presiones. Cuando me sienta presionada por algo... Mm, mm, mm. Ahí estoy yo. No, Señor, Tú me amas, colma de amor a esas personas también que me tienen un poco ahí pensativa, me tienen presionados, ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo? Yo nada. Tú lo puedes hacer todo. Así que Jesús, yo confío en Ti. <música> Señor de tus labios enamorados Decían en mi nombre que ya me había salvado Que en esa cruz tu amor por mí ya habías dado Y estaré allí donde tú me lo pidas Bendeciré a tu pueblo santo con mi vida, te seguiré a donde quiera que tú vayas con este canto. Más bella que he escuchado, broto desde mi corazón enamorado, decía tu nombre, mi Redentor amado, haz de mi vida un canto eterno, enamorado, y estaré.